En este video vamos a aprender a hacer capturas de pantalla o recortes con la herramienta contenida en nuestro sistema operativo Windows 10. Veamos, en la parte inferior, aquí donde está la lupa, o en el menú de inicio, podemos encontrar la herramienta recortes, escribimos para buscar recortes, herramienta de recortes, Accedemos a la misma con un clic. En este entonces se muestra que podemos hacer un nuevo recorte para una captura de pantalla o parte de la misma. Hacemos clic en nuevo. La pantalla se, no, se nota claro oscuro. Y cuando vemos el mouse, toma la forma de un símbolo de más positivo. Podemos arrastrar parte del mouse haciendo clic y moviéndonos dentro de la pantalla que queremos capturar una parte. Así es como se muestra a color la parte que estamos seleccionando. Dejamos de hacer clic. En el mismo vemos la parte que hemos señalado de nuestro escritorio. También podemos pegar esta información como una imagen para poder compartirla. Vamos a pegarla en un documento nuevo. Hacemos clic para abrir un documento nuevo del paquete de Office. Puede ser en el mismo colgamos, colocamos un nombre. Recortes. Accedemos a nuestro documento recién creado para poder copiar la imagen que hemos hecho, la captura. Hacemos clic derecho con el mouse, se despliega el menú y seleccionamos pegar. Es aquí entonces donde vemos el recorte que hemos hecho de parte de nuestro escritorio. También podemos navegar en internet para poder buscar información alguna foto alguna algún párrafo y recortarlo veamos cómo nos vamos a nuestro explorador buscamos información en internet por ejemplo alguna imagen En la misma, entonces, podemos emplear nuestra herramienta recorte que se encuentra aquí debajo. Crear un nuevo recorte. Y se muestra el utensilio para hacer los recortes, pudiendo recortar parte de una imagen que encontremos en el Internet, cuidando de que no tenga derechos de autor. Y luego pegarla en nuestro espacio en el que queremos compartir dicha información. También podemos pegar utilizando la tecla Control-V. Y se pega la imagen. Es así como luego podemos guardar nuestro documento con el nombre de recortes. En donde lo hemos creado. En el escritorio. Y así es. Cómo se puede hacer captura de pantalla de una parte o de toda la pantalla.